Yeah. negro no sé qué me pasa, ando más por lo que la NASA Está llena de humo en mi casa Todo el día que mundo mostaza En la cocina patio detrás Hasta siento que el humo me abraza Si me estreso cuando se me pasa Yeah Yeah Quieren el pivo la fuego en un bron En la otra mano hay un vaso de ron Dicen algunos que quieren ser yo Yo les contesto que claro que no Que está difícil portar tanto flow el más cabrón Y voy a estar con el que me apoyó Rolando uno temprano Y también yeah. rolando uno cuando se anochezca yeah. Si me habla una morrita Yo en corto yeah. rolo por una cita perfecta yeah. Pido perdón a mi jefa Porque sé bien que todo esto le afecta Pero hablándote neta No hago caso y vuelvo a prenderla yeah. Prende, ah, prende, yeah. Prende prende, paso Me viajo con todos los míos tirando relajo. Quiero buena vida y que sobren fajos. Voy a lograrlo para su trabajo. Yo sí si quiero les gano y sin atajos Y si los devuelvo con la que los trajo, me siento arriba pero estoy abajo. En esta vida siento que no encajo. Hey. Yeah, yeah, yeah. Ya no se apague, prende otra vez. Ya estoy tan chino que hablo japonés. Yo Peter el parque que no me no campeoné, no soy un dios pero tengo el nivel Que traigan cush de la que se toser Que el ambiente yo lo voy a poner Yeah, Los ojos rojos, siempre feliz, casi nunca me enojo Mi estilo es duro, los miro muy flojo Rappers hay muchos con talento poco No es que me crea, pero tengo el don También tengo wax para darle un jalón Y estar más arriba de lo que estoy Y para los haters siempre pase amor yeah. Prende, pasa, prende Yeah, yeah, yeah